Recuerdo que yo fui alumno de Leonel Fernández en la universidad. Leonel me dio sociología de la comunicación y es una persona con la cual tuve siempre muy buena relación, un tipo bien educado, una persona que no, no, nunca casi le habla mal a nadie, profesor. Entonces, cuando Leonel fue gobierno, yo veo una cosa que se se formó que se llama de que, Red Nacional de Comunicadores y me, me vi con él y profesor y, y esto supe después porque él es muy elegante y él dijo no, que la idea que los periodistas sí, se superen para cursos y entrenamiento no alrededor de 10 mil periodistas dominicanos figuraban en esa red y recibían un salario mensual para cuando le mandaran una línea o un, un mensajito. Esto es lo que hay que decir. Solamente ese era su trabajo. Después eso fue aumentando hasta llegar a las bocinas que ya... Ya no estamos hablando de gente que cobra de que, eh, 10, 15 mil pesos en una No, no. Ya cosas mayores. Entonces, entre bocinas, ¿verdad? Postverdad, redes sociales. ¿Qué es lo que sabe y lo que no sabe la gente?